Ya estamos viendo que el piso es de charol, ¿no? Y, y que todo se refleja. <risa> y todo se refleja. Ah, yo no voy a dar Pero cuenta. lo bueno es ¿Sí? que ¿Sí? a mi ¿Sí? abuela me llega hasta a la rodilla. Oye, qué? ¿qué pasa? Yo respeto a mi hermanita. ¿No mira cómo llevo a no ¿respeta a mi hermanita? No respeto nada. a mi hermanita. No, y que zapatos son de charol y mira que.